¿Te gustaría conocer cómo conseguir un mayor tráfico para tu página web y mejorar el branding de tu marca? ¡Te cuento cómo! Hola, soy Íñigo, responsable de Marketing de Doneat, y en este vídeo te voy a hablar sobre los dos tipos de estrategias que predominan en la publicidad programática, la prospección y el retargeting. ¿Y qué es la prospección? Es el tipo de campaña de publicidad programática más habitual y a través de él buscamos impactar a usuarios que todavía no están en nuestro embudo de marketing. Este tipo de estrategia se suele utilizar para lograr una mayor notoriedad de marca, aumentar el tráfico a la página web e incluso apoyar a las ventas. Suele usarse por los anunciantes para promocionar nuevos productos que se lanzan al mercado e incluso promocionar una nueva marca. Por ejemplo, si soy la empresa Catwin que me dedico a la venta de dispositivos Apple y quiero promocionar el lanzamiento de un nuevo iPhone, utilizaré una estrategia de prospección para impactar a usuarios que puedan estar interesados en la compra de mi producto. Y si además quieres lograr mejores resultados con tu campaña de prospección, te recomendamos que utilices una segmentación extra, como una segmentación whitelist utilizando únicamente medios seleccionados, una segmentación lookalike utilizando audiencias similares a las que queremos impactar, una segmentación contextual seguramente por tema tecnológico que pueden tener este interés o incluso third party data utilizando datos de terceros. Antes de seguir, si te está gustando el contenido de este vídeo dale Dale like y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de publicidad programática. Vamos a por el segundo tipo de campaña de publicidad programática que más se utiliza en el mercado. que es el retargeting? Es un tipo de campaña de publicidad programática que va dirigida a usuarios que ya están en nuestro embudo de marketing. Es decir, son usuarios a los que les hemos impactado previamente con publicidad a través del email o incluso que han accedido previamente a nuestra página web. El retargeting se emplea para que los usuarios ya impactados avancen dentro de nuestro embudo de marketing a las siguientes fases, es decir, hacia la conversión o incluso un registro si fuera necesario. Vuelvo al ejemplo, si yo soy Catwin y quiero volver a impactar a alguien que ha mostrado interés en la compra del iPhone que previamente le han anunciado, Voy a utilizar el retargeting para volver a impactarle y convencerle de esa compra eso sí ten en cuenta que los mensajes que utilices para el retargeting deberían ser diferentes a los utilizados en tu estrategia de prospección ¿Por qué? porque tienes que darle más información al usuario para acabar de convencerle en ese proceso de compra en resumen hemos hablado de los dos tipos de campañas más utilizados en publicidad programática pero como habrás podido ver son dos tipos de estrategias complementarias desde unidad te recomendamos que utilices ambas conjuntamente primero la prospección y después el retargeting de esta manera conseguirás una mayor efectividad en tus campañas. ¿Quieres implementar este tipo de campañas para que te conozcan mejor, visiten más tu página web o aumentar tus ventas? Nosotros te ayudamos a hacerlo. Haz clic en el enlace del primer comentario para registrarte en ONIAD y comenzar cuanto antes. Nos vemos en el próximo vídeo.